¿Cómo están? Yo soy Jemusher y bienvenidos a este hermosísimo canal. Hoy contamos dos partidas con dos invitados especiales. Uno es Egel y otro es este Red, que se unirá un poco más tarde, así que esperamos que nos vaya muy bien las partidas. Bueno, yo siempre manqueo, como en LOL, como en Fortnite, así que no esperen nada de mí. Y espero se diviertan, disculpen los problemas de audio porque mis amigos se van a escuchar trabados. Lo estoy solucionando, no se preocupen y espero se diviertan con estas tonterías que hacemos. O luego dicen algunas cosas si es que se llega a entender. <risa> Pero bueno, ya no los interrumpo, así que vamos. Y no olviden seguirme, por cierto, los sábados de 1 a 2 de la tarde en Hot Hits. En la descripción dice todo, nos vemos. Cayeron varios. Sí. ¿Entonces dijiste? Sí, Mira. esto estaba viendo igual que hemos Acá podemos caer. Oh, bueno, tener ahí. Ay, a ver qué está gastando. Ha perdido el conocimiento superior una caída. ¿sí? Híjole, a ver si no me marca Yera ni otra vez. Le cuelgas a la Ya dile que sí, <risa> y ya. ¡No! ¿Quién se me hace rato de mandar un mensaje que tú no le conteste? ¡Sí, le volver a ver. <risa> ¡Ah, no, Maquesa! ¡Ustedes ya están en el suelo! <risa> <Sí>. <risa> ¡Yo sigo cayendo! ¡Cay, <risa> besito! Pues es que cambian de dirección ¿Y eres tú? Sí. Ah, no, no, no, no. soy yo si es que la, la pelota no, mames, se ríe? el espanto, ¿eh? <risa> ya está tío y la pusqueaste dije no ya se la cargó la verga esa morra <risa> no no no no pinches no ¡Órale! no ni no no no no no no no no no no Hola. Hola. Adiós. Tú eres el rival más débil. Adiós. Ah, ya vi de dónde sacó eso, Gem. No, no es cierto. El rival es más débil? débil. Ajá, oye Sí, no, o sea... Nunca viste el rival más débil, pero... Sí. si sí? Era... ¿Cómo se llamaba ese programa? Sí, no, así El rival ¿verdad? más débil. Sí, es que como que me acuerdo que tenía nombre No, ese sí, sí. No, sí, sí, ya me acordé. Sí, mamita. puta madre, en un cofre y no puedo llegar a él. Ya lo vi. Ay, vale que eso. ¿Quién te armas? Yo No he encontrado Estoy... ¡Eh! ¿Qué, ¿Qué pasó? Metí <ríe> Ah, ¿estás metiendo bolos? Sí. Oye, Gemma ya linda aparece Ay, sí, ya lo vi viene Surprise, motherfucker! Ah, ¿eres tú? Mira, pelota. ¿Ya me vieron? A ver. A la verga, no lo puedo bajar de aquí. Ahí está. Pues vámonos, ¿no? Es un camino largo por recorrer y sí ah aquí ah, mira aquí estoy traigo potis yes he's calling. Ahí hay gente. Sí, este que vamos a rodear. Los preferibles. Aquí hay un campeón. El campeón te tiene un cofre. Changor la misa. Si sí, lleva sí, <ríe> a se sí, he que campanas. <risa> Bueno. Se me tocaron los bombones, no mames. <risa> como es bueno que siempre da. Ahí está un güey. Da bombones. Este... No son hostias. Ah, te pasan a dar. Hostias. Sí. Que... Oh. ¡Ah, no es <risa> verdad! <risa> sí, como que de la hora... ¡Chaos! Creo que todos. Sí, la sí, se van a aventar. Sí, te sí, vamos obvio. de su madre. A ver, nos, es un riesgo. Nos, nos, nos campeamos, y matamos a sí, todo el team ¿Sí? enemigo. Sí, sí, va. sí obvio. Sí, tiene razón, sí, Chao. Tiene la, toda la razón. ¿Qué todos ¿Qué? Todos ¡No nos doy años! ¡Súper! ¡Anda vergas, wey! ¡Cuántos enemigos! Yo pensé que, que se iban a llegar los otros antes que nosotros ¿Entonces dónde creemos? ¡Acá! Yo pensé que era de la línea ¿Aquí? roja, vale, fíjate ¡En Alameda! <ríe> ¡Venganse, chingados, ustedes ¿Dónde chingados? ¡Pensé una meta no. ahí! <risa> ¡La chabra! ¡No había nada <risa> ahí! ¡CHINGA LA MADRE LES ESTOY DICIENDO! <risa> estoy en un laberinto, laberinto. En Ay, las esquinas no me del me laberinto, laberinto me Laura hay este... con la alameda ¿Dónde caíste este tuyo? Hay unas casetas ¿Qué les estoy diciendo? No, vamos peña, <risa> me de Virgo La morra esa <esta. risa> Si sí, vengo para allá, ya me encamina contigo. ¿Dónde vengo vas para... Estamos bien dispersos. ¿Quiénes están juntos? ¿Quién de ustedes están juntos? Un es? está. no, pues acá y otro cofre Otra despensa. No, pero querías tu despensa, Gem. Ya abrí una. fui yo ten una puti una putipari cuidado sacando ah no mames todos ¿no? y si hoy oh, nos encontramos en el círculo entonces van fui con ustedes está en el circo donde no se ¿Quién es por decir, ¿quién? dejaste ¿Quién? las que te di? Ahí vienen ustedes ¡Hola putos! <risa> Una despensa huevo el huevo Como tú por el globo, ¿no? <risa> <risa> es que <risa> Diga, a ver qué no. no. Cuando le disparan a la risita si le vale verga. <risa> no mames, todos están en pisos, ya los viste. <risa> <risa> <risa> Parecen cucarachas. Aquí hay aquí potis? Ven, ven, ven, ven, ven, que hay una poti. Muchas grande. gracias. Una poti. El chavo que se puso a bailar. Vete, voy a picar. <risa> <risa> Qué bonito. Sorry, me ¿Quién me aventa? Creo, creo que hay un cofre, una despensa. Sí, hay una despensa chavo. Por eso voy a botar por ¿no? tus Yo pongo una escalera y tú subes. Ay, bueno ya. El es de esperanza de México. Morina. Pero es que tu ¿no? México. México con J Vamos a mexico mexico mexico mexico mexico mexico mexico mexico mexico mexico Hermano, aquí estoy. Que juegas, no? ¿Por vale. en la, en la... Eh, qué no? La radio, wey. A ver. Yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en no, no, de no, yo sí lo escuchamos en la mañanita, pero pues, a, a, a la primaria... Con la de Por la hora... tiempo. Déjame a cargar mi teléfono porque... Mm. No se mm. hago porque corta un árbol... La madre... Se no, no me un árbol... Ah. Pele, pinche, yo no tengo un pino. pino. Pues no, Chavo, ¿por qué cuesta la? Estoy Landa? bien dejo y me esperan ¿Qué? Es que había un glauco <risa> Cállate <risa> <risa> No lo puedo cuidar Tengo miedo, estoy solo ¿Por qué estoy ¿Qué? solito? <risa> no hay nadie aquí la no habrá problemas. Eh, porque tiró un árbol. Porque usted también tiró uno. No es cierto, yo estoy tirando torres. Uy, que me despagaron. A mí, me vale, que eso ya me despagaron. Okay. Supongo que. Es la creación. Me acuerdo cuando no, dice eso a todo el mundo. Te acuerdo. Para ¿qué? ¿eh? Ay, qué se creía. ¿Por qué están regresando? ¿Qué pedo? ¿Dónde están disparando? ¡Qué chavo! Creo que allá arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bata, güey! ¡Ah, si le dio un banda güey! Yo creo que hay que correr de aquí, chavo. Hay que no, ir con el, el equipo. Estoy con el team. Team Luke. El de, de verga, güey. La, la lluvia nos está alcanzando, tú. valió verga, valió verga. Sí, güey. lo mamón, güey. No, <risa> ya, ya fue, güey. Yo, ya hasta aquí llegué. Ya, la verga. Ya. Me voy a matar. <risa> <risa> <risa> <risa> te, ¿qué ah, mira, sí llegamos. Güey. Sí, el... ah, ah, sí. Voy a caer desde un lugar muy alto. Por cuenta propia que le intentó lavar nadar en lava Ay, <risa> eso oh, es triste que Lavar en lava, que pedo Lavar en lava Lavar en lava, güey que pedo iba a decir <risa> Que pedo, quisiera lavar en lava nada. no, nadar en lava sí, Y lavar en lava <risa> Digo, mi cerebro de repente se pone medio muy estúpido Que te lengua la traba Oh, mira esto de aquí una poción, sota. Yo traigo dos, carnal. Yo traigo y una. Porque por si se les ocupa, se les va a cargar la verga. ¿Te las que cuela toda vida y.? ¿S -s -s? No. Vale. Vato, aquí hay un vato, güey. ¿Dónde, güey? Ah, estás muy lejos, adiós. Uy, ya me está disparando. ¿Y está bien usted, hermano? Bien sí, Agárrame. A la bien lejos. Aquí hay mucha gente mala, vámonos. Ay, le ve, ya me voy. Ya, ya mi muerto. <risa> Ay, ido con el chavo. Se construye algo y, y me mata. Pues que yo le estaba disparando, Jimmy. Ah, con razón. Ah, <risa> oh, ya venga. Creo que no hay gente por aquí. A ver, ¿qué? Además que del equipo. Bueno, estamos. Estoy... Me están viendo dos. Sí. ¿Cómo que es posible De agua, la verdad. Trato <risa> con la skin. ¡Ah! Oh, me caí a la verga. ¿Por qué te estoy viendo, tío?